Concéntrate primero en tu respiración, en tu aliento. Siente plenamente lo agradable que ella puede ser. Deja que se torne relajada, profunda y pareja. Una respiración muy tranquila. Este es el camino hacia el interior. Con cada respiración, déjate internar cada vez más en un estado de relajación tranquila y serena. Esto es lo más benéfico para tu mente y tu cuerpo. Relajarte e ir hacia el interior. Sentir la paz. A medida que vas más y más hondo con cada respiración... Continúa relajándote, serenándote y sumiéndote en la calma. En tanto vas progresando, relaja todos tus músculos. Los músculos de tu cara y de tu mandíbula. Los músculos de tu cuello y de tus hombros. Relájalos completamente. Relaja también los músculos de la espalda, los de la parte superior y los de la parte baja de la espalda. Relaja los músculos de tus brazos y de tu estómago para que tu respiración se mantenga profunda y regulada. Relajada y serena. Por último, relaja los músculos de tus piernas. Relájalos completamente. Siente ahora como todo tu cuerpo está en calma y se sume plácidamente, cada vez más, en la profundidad. Vas cada vez más y más hondo y siente todo tu ser muy liviano. Adéntrate en un hermoso estado de serenidad. Mantén tu respiración suave y profunda, relajada y apacible. Todos tus músculos continúan relajándose. Tú puedes sentir la calma. Déjate ir aún más profundo. Visualiza o imagina ahora una hermosa luz que baja hacia la parte superior de tu cabeza. Ahora comienza a penetrar en tu cuerpo y a esparcirse por él de arriba hacia abajo. Es una luz hermosa, poderosa y curativa. Escoge tú el color o colores de esa luz. Esa luz está conectada a la luz de arriba y a su alrededor con una luz divina. Es una luz poderosa y sanadora, porque sana cada célula, cada fibra, cada tejido, cada órgano de tu cuerpo, devolviéndole a todas las células su estado normal, saludable, desalojando la enfermedad, el malestar y la incomodidad. Devolviendo la salud perfecta. Es una luz que profundiza porque te lleva a un estado de paz y relajación. Permítete a ti mismo ir aún más profundo. La luz continúa esparciéndose y llena todas las células y los tejidos de tu cara y de la parte posterior de tu cabeza. Fluye suavemente por tu cuello aliviando y relajando los músculos de tu cuello, la médula espinal. En tu garganta, suaviza las asperezas y luego sigue descendiendo. Fluye en tus hombros y baja por tus brazos, aliviando todos los músculos y los nervios, cada fibra y cada célula de tu cuerpo. Alcanza tus manos y luego sigue bajando. Tú baja con ella cada vez más hondo. Fluye ahora dentro de tu corazón, liberando la hermosa energía que está almacenada ahí y sanando tu corazón. Va llenando tus pulmones que brillan cálidamente con la luz y tú vas cada vez más hondo ahora te estás sintiendo tan apacible tan relajado cada vez más profundamente con cada respiración y la luz fluye por dentro de tu espalda sanando y relajando los grandes músculos y los nervios. Llega a tu estómago y fluye por él y por tu abdomen y penetra por todos los órganos abdominales, produciéndote alivio y relajando todos los músculos y los nervios del abdomen. Pasa ahora por tus caderas y esta luz hermosa, calmante y benéfica Baja por ambas piernas. Alcanza tus pies ahora. Todo tu cuerpo está rebosante de luz y tú te sientes tan liviano y apacible, estás tan tranquilo y sereno. Déjate internar aún más en lo profundo. Tú puedes enfocar tu atención en mi voz y dejar que los demás sonidos, pensamientos o distracciones tan solo te ayuden a profundizar aún más a medida que se van desvaneciendo. Ahora ve cómo la luz llena también el exterior de tu cuerpo, como si tú tuvieras a tu alrededor un halo de luz, o como si estuvieras metido en una burbuja de luz. Y esta burbuja te protege porque nada puede penetrar esta luz aparte de la bondad. Esta luz alivia tu piel y los músculos externos y profundiza aún más su nivel. En unos pocos momentos voy a contar hacia atrás desde 10 hasta 1. Con cada número Déjate fluir más hacia lo profundo hasta llegar tan hondo que cuando yo termine de contar hasta uno, tu mente ya no estará limitada por las barreras usuales del tiempo y del espacio. ¿Habrás llegado tan hondo que podrás experimentar todos los niveles de tu ser multidimensional? Habrá llegado a ti tan profundo que podrás recordar todo, todas las experiencias que hayas tenido. Tú puedes recordarlo todo. 10 9 8 Yendo cada vez más hondo, con cada número que retrocede. 7 6 5 hondo más y más hondo 4 3 muy muy profundo tan 2 ya casi llegando 1 muy bien En este estado hermoso relaja dreno Imagínate, visualízate a ti mismo bajando por una hermosa escalera, bajando, bajando, cada vez más profundo, bajando, bajando, con cada paso que tú bajas aumenta tu nivel de profundidad aún más. Cuando has alcanzado el fondo de las escaleras, frente a ti hay un hermoso jardín. Un jardín lleno de flores, árboles, césped, bancos y lugares para descansar. Está lleno de fuentes. Es un lugar hermoso. Es seguro. Sereno. Tú entras en este jardín. Visualízate ahora, tú en el jardín. Aquí tu cuerpo puede descansar completamente y seguir sanando. Tu cuerpo permanece repleto de luz maravillosa a medida que tú vas y más hondo. Tu cuerpo se va a refrescar, se renovará, rejuvenecerá y se recuperará. De manera que, luego que tú despiertes, te sentirás maravillosamente bien, repleto de la hermosa energía refrescando, renovando y con pleno control sobre tu cuerpo y tu mente. Tu cuerpo descansa y se relaja en el jardín y se carga de energía. Este es un momento para sanar, para relajarte para ir al encuentro de esa profunda paz que yace en lo más profundo de nosotros. Es el momento de abandonar todas las tensiones y las ansiedades para reparar, para dejar a un lado el mundo y sus problemas, para ir a lo más profundo dentro de uno mismo, para abandonar el miedo y la tensión para dejar a un lado todos los sentimientos y las emociones negativas, para dejar el miedo. Aquí no hay nada que temer. Abandona la tensión, la preocupación, la ansiedad. Deja ir la ira y la frustración. Deja a un lado la tristeza, la pesadumbre, el dolor y la desesperación. En lugar de todo eso, llénate de paz y de amor y de alegría y ventura. Ese es tu verdadero estado interior. Mientras tu cuerpo descansa, se repara, se recupera y se refresca, permite que también se refresquen las partes más recónditas, más profundas de tu espíritu. Deja que sanen. Encuentra la profunda paz que existe allí adentro. Tú eres un ser hermoso y maravilloso, inmortal, eterno, que existe más allá de cualquier límite. Existe más allá de tu cuerpo y de tu mente. Es un ser de paz, de amor y ventura eternos. A medida que tú vas sintiendo esto, continúa abandonando el miedo. Abandona la ansiedad, la tristeza y todas las demás emociones y sentimientos negativos. Permítete sentir la paz y viajar cada vez más adentro. Tú, Puedes estar ahora sumergido en colores. Esto será curativo a la vez que relajante. Tú puedes sentir eso. Tú puedes sentir a otros y a ti mismo. Tú puedes sentir otras personas a tu alrededor. Tú nunca estás solo. Tú siempre estás protegido. Manteniéndote a un nivel muy, muy profundo, la relajación sanadora lo envuelve, lo rodea puesto que tú permaneces en el jardín. Tú no tienes que ir a ninguna otra parte ahora, no tienes nada que hacer, no tienes nadie que te moleste, lo único que tienes que hacer es relajarte, internarte profundamente. Sentir la paz, el amor, la alegría de este estado interior. Recuperarte y reparar, llenarte de luz y de amor. Entre las antiguas meditaciones hay una que se centra en el amor. Te enseña a llenarte de amor. Ese sentimiento que puede hacer brotar lágrimas de tus ojos, llénate de él, siente esta alegría, en el amor se disuelven todos los temores, con él termina el miedo, empieza a verte ahora a sí mismo, tal como has sido a lo largo de todas tus edades, empezando en la infancia cuando eras un niño tan alegre, despierto, vibrante y maravilloso, y pasando luego a través de los años de crecimiento hasta tu edad actual. Rodéate de esta hermosa luz. Tú tienes hoy todas las edades. Todo esto eres tú. El tiempo no existe ahora. Tú estás protegido, inmerso en luz. Transmite tú mismo esta luz, este amor, y trae todas estas imágenes a tu corazón, de manera que tú quedes completo. No hay nada que temer, tú estás a salvo. Ahora visualízate o imagina a tus seres queridos. Tú puedes transmitirles luz y amor también, Rodéalos de luz. Déjale saber cuánto los amas, y esa luz los protege y sana y siempre los mantiene conectados contigo. A cualquier persona que necesite su luz, tú le puedes transmitir directamente ahora y traerlo también a tu corazón. Ahora que tú estás repleto de luz e inmerso en ella, completamente relajado, sereno, calmado y apacible, imagina que un ser sabio y amoroso viene a reunirse contigo en el jardín. Tú puedes comunicarte con este ser. Lo haces a través de palabras, de símbolos, de imágenes, de pensamientos o de sentimientos. Eso no tiene importancia. Tú puedes formular una pregunta y escuchar la respuesta. Tú puedes preguntar lo que necesites. No importa si este ser es un guía, un amigo, un reflejo de tu ser interior o algo distinto. Escucha la sabiduría que te puede comunicar. Siente la paz y el amor. En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto. Ya que tú te amas a ti mismo, abandona toda la negatividad. No abandones únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Abandona todas las conductas dañinas porque tú ya no las necesitas más. Escucha las respuestas. En cualquier momento que tú necesites esta comunicación, tú puedes trasladarte aquí. No correrás ningún riesgo cerrando tus ojos y tomando sencillamente unas cuantas respiraciones profundas. Llénate de luz y regresa de nuevo al jardín. Si te encuentras en circunstancias en las cuales no puedes cerrar los ojos, entonces simplemente toma unas cuantas respiraciones profundas. Sentirás de inmediato la paz, la relajación, la serenidad. Y aunque te encuentres despierto, alerta, en pleno control de tus facultades conscientes de tu cuerpo y de tu mente tú de todas maneras te llenarás de paz y comprensión te encontrarás más calmado y joven que antes ya es tiempo de despertar y yo te despertaré contando de 1 al 10 con cada número que avance que avance la cuenta te encontrarás más despierto y alerta en completo control de tu cuerpo y de tu mente. Te sentirás maravillosamente bien, refrescado y relajado y pleno de energía. Uno, dos, tres, vas despertándote gradualmente, sintiéndote magníficamente. Cuatro, cinco, 6. Más y más despierto. 7. 8. Ya casi despierto. 9. 10.